Bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado, generado para ti, para que puedas tú encontrar esa luz, esa conexión que tú realmente eres. Eh, este programa está diseñado para que pueda ser esa guía, esa luz, ese faro dentro de esta existencia. Almas en Conciencia... Transmitido aquí desde la Ciudad de México y bueno, pues casi como cada final de mes estamos ya haciendo eh, los horóscopos para prepararnos justo para eh, el siguiente mes y prepararnos muy bien de manera perfecta para el mes de eh, julio que pareciera que entre comillas va a estar tranquilo, entre comillas. <risas> Pero, eh, pues, ahorita vamos, vamos a platicarles bien, bien a detalle qué tal va a estar este mes, cómo, cómo vamos a estar funcionando en este mes, qué hay para todos nosotros en este mes. Así que, eh, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia. Este programa... Eh, que tenemos invitado a Facundo, que aquí ando este, distraída compartiendo ya el programa, nada más para, para avisar. Si tú puedes, por favor, apóyame compartiendo este programa. Y ahora sí, Facundo, eh, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado estos días? <ríe> Platícanos. ¿Cómo estás, Maggie? Mucho gusto. saludarlos a todos, a Ahora sí que la tribu como está de moda el término usado hoy, hoy en día en este año, saludos a toda la tribu que nos acompaña ahora en, en Almas y Conciencia este, por recibiendo el, el signo de cáncer, recibiendo un signo lleno de, de, de emociones, lleno de aterrizaje de todo lo que hemos estado viviendo todos estos, todos estos años. Vienen en este año en cada signo a aterrizar, a, a materializar los cambios que se han venido haciendo en cada terreno. Eh, por ejemplo, ahora en, en cáncer, pues las emociones definitivamente van a ser las que van a, van a, a, a verse más, más personificadas en cada uno de nosotros. No nomás en cáncer, sino en todos los signos, pero dependiendo, si yo soy signo Leo, ¿dónde tengo mi estrella de cáncer? Si yo soy signo Scorpio, ¿dónde tengo mi estrella de cáncer? Ahí es donde nos va a pegar las emociones precisamente. Lo económico, la salud, las profesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que aparte, eh, este mes, bueno, o sea, esta luna nueva, más bien que eso es lo que justo hoy, hoy es la, la luna nueva en cáncer. Hoy es, la eh, es Es una nueva, una luna nueva que no se va a dar hasta 12 años más adelante. Entonces... Es una luna eh, con esta conjunción Júpiter que nos va a estar ayudando a eh, todos los proyectos, todos mis deseos eh, se vean materializados. Así que sí les recomiendo, super sí, pongan una vela blanca en conexión. Eh, precisamente eh, el arcángel Gabriel rige sí. este, el signo de cáncer. Eh, y bueno, que tiene que ver con el agua, la conexión y demás. Entonces, eh, si pongan en intención todo lo que quieren ver de aquí a, a ese tiempo, y este, obviamente este proceso son seis meses de esta luna, de esta lunación, pero eh, finalmente son semillas que se van a quedar sembradas para más adelante. Así que, pues ya saben este, cómo pueden ustedes eh, prepararse eh, para esto. Déjenme aquí nada más. Bueno, que... Es una luna que nos, que nos abre a nuevos proyectos. Como bien lo dijiste, este, nos da seis meses de muestra de lo que podemos hacer. Coincide, coincide precisamente con la salida de un año este, de cambios y nos recibe para un año de pruebas. A ver qué tanto hemos cambiado. Entonces, definitivamente Cáncer está marcando la pauta de lo que vamos a empezar a hacer ahora. Y definitivamente viene con toda la mar Qué bueno, pero también un poquito difícil. Pensábamos que junio estaba tranquilo. Espérense a ver cómo empieza acá Porque tenemos la luna nueva empezando y el 13 tenemos en Capricornio la luna llena. Sí. No es cualquier cosa. Sí, no, y aparte es, es un ciclo que estamos ya cerrando este de, de Capricornio que, que había estado eh, en sobre evaluación, muchas cosas. Entonces, eh, es esta parte de julio en donde tenemos que hacer consciente todas las formas... Estructuras que habíamos tenido en las relaciones, en, en la manera de hacer dinero, en la manera de cómo nos comunicamos con los demás, eh, con nuestras parejas, es... Date cuenta eh, la forma en que vas guiándote y qué es lo que ya te está sirviendo y qué es lo que no te está sirviendo y que es tiempo de que termines de liberar todo eso. Este, este mes es de ese proceso de liberación y de eh, volver a, a contactar con nuestras raíces, de eh, darnos cuenta a raíz de que yo estoy pensando de esta forma o estoy conduciéndome o hablando de esta forma. Entonces, eh, invita a que reevaluemos, hagamos esa conexión interior desde qué miedos si estoy funcionando desde el miedo, si estoy funcionando desde el amor y eh, poder hacer esa transición y poder hacer esa transformación. Entonces, es un mes... Eh, bastante eh, factible para que tú puedas hacer todos esos cambios y puedas eh, estar en este contacto de eh, reevaluarte, transformarte, eh, porque te va a venir muy bien. Es, es este proceso de, del que les hablamos de que pues ya o sea es una etapa de, de cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Entonces, pues ahora sí que fluye fluye con los cambios, aprovechalos. Eh, si estás viendo que algo se está tambaleando, hazte lo ver. O sea, no es el de otro, hecho, eres tú, ¿no? De hecho, hay algo que no han mencionado otros colegas. este Y sí quisiera hacer una mención especial aquí. este cáncer, en este año precisamente, está llamando tajantemente a que visitemos nuestro niño o niña interior. Y resolvamos las heridas del pasado, porque es lo último que nos queda por modificar. Ya lo último que queda, porque ya todos los cambios ya se dieron en este, en este año y medio pasado. Nada más nos falta el interior. El niño, el interior de todos y es ese es el que nos van a dar la chance de seis meses, porque aparte tenemos una alineación planetaria que estamos empezando con ella. Entonces, el primer planeta que estamos recibiendo, Mercurio, ¿no? cómo nos va a pegar y luego el siguiente mes qué, menudo, qué planeta nos va a pegar y el tercer mes qué planeta nos va a pegar hasta llegar a diciembre y empezamos enero con el último planeta lineal con cáncer y el sol. Y finalmente que muchas de, de cómo nos funcionamos y cómo nos presentamos hacia el mundo tiene que ver mucho con nuestras huellas de la infancia. O sea, la manera en que... Yo hablo, hablo desde la herida, la manera en que yo me dirijo desde la herida, entonces si no somos conscientes, si esa parte la tenemos dormida, si esa parte no la hemos tocado, seguimos funcionando a través de esas heridas y precisamente es ese miedo eh, al abandono, a la vergüenza, a sufrir injusticias, a este, les dije la vergüenza también, ya, este, a al sacrificio, eh, al no merecimiento, al no merecer exactamente, entonces eh, ese tipo de situaciones nos llevan eh, mucho a, a poder eh, pues como funcionar desde ese miedo o cuando ya soy consciente de que tengo miedo a eh, que me abandonen, tengo miedo a que eh, alguien me, me pueda dejar, es hacer conciencia este, qué es lo que yo no me estoy dando a mí, qué es lo que yo no estoy escuchando de mí. Entonces, eh, es, este mes es de, si has estado en esa comunicación, en ese contacto, eh, de darte cuenta cuáles son esos patrones y de qué es lo que ese miedo que, que tienes interno se está proyectando en tu exterior y estás trayendo personas que únicamente están replicando tu creencia, que están fomentando tu creencia. Entonces es tiempo de, de reevaluar y decir, a ver, ya no me quiero conectar desde el miedo, ya no me quiero conectar desde eh, sentirme inseguro, desde sentirme... Eh, no querido, no amado, entonces es empezar a trabajar de para empezar a reestructurar mis ideas y mis conceptos de amor y entonces ahora sí poder salir al mundo y, y hacer ese contacto ya desde esta parte más amorosa y que bueno, pues eso es lo que nos está invitando este, este mes. Curiosamente, el primer golpe que recibimos en el 2020 es el último que estamos sanando en este 2022. Me ansia. Pero bueno, ahora sí, bienvenidas a todos. Eh, gracias, gracias a aquí a todos. Vamos a ver. Eh, tenemos a Ilse Licona, Malvin Hernández, Luna Barrete, Alma Rodríguez, Atipul, Seyer Sepol, dice, hola, ¿cómo están? Eh... Nora Ramos, Mar Gubil, Frank González, José Castilla, Claudia Reyes, Patti Córdoba, Crisanta Moreno, Marce, Bienvenida, este, Dinora, Caudillo, Beatriz Rodríguez, María de Los Ángeles, este, Crisanta Moreno, Alejandra Limón, Luz Estrada, Norma Rodríguez, Loli Mendoza, Gaby Flores, Nina Mar, Carla Navejas, Michelle Nieco. Yvonne, Espejel, eh, Belén Ana, Yasmín Miranda, Mari Guzmán, eh, González Ortega y bueno pues eh, bienvenidas aquí a este programa y por favor ya saben que este programa se hace desde el corazón así que eh, no importa cuando eh, lo veas tú regálame corazones para saber que estás presente y saber que estás viendo este programa así que eh, si lo ves el día de hoy en Facebook bueno pues sígueme regalando esos corazones y si lo ves eh, en el canal de YouTube Margarita Mercado eh, también por favor déjame en los comentarios corazones solamente para saber que estás viendo el programa, gracias eh, y bueno pues por ahí pónganme los corazones ya saben, corazones, corazones, corazones por todos lados y compartan, compartan compartan este programa ahora sí ya ya, vamos a iniciar porque ya sé que nos están esperando, ya quieren saber y eh, como hemos cambiado las dinámicas, pues esta dinámica va a ser diferente. <risa> Vámonos, vamos a hacer este horóscopos primero, agua y todos los de agua, todos los signos de agua nos vamos a aventar okay. en este momento, ¿sale? Entonces, <risa> iniciamos... Vamos a iniciar con cáncer precisamente, entonces iniciamos con cáncer, atención a todos estos este, bellos cáncer, aquí este, por favor publiquen, ¿quién es cáncer? Váyanos diciendo, a ver, ahora sí Facundo, ¿qué hay sí. para cáncer? Bueno, para cáncer, los cangrejitos, somos los consentidos del, del zodíaco. Ya ser aquí tu diablo, ¿Cuándo es, ¿cuándo es tu cumpleaños ¿Eh? Facundo? Hasta el día 15. Con la luna Ay. llena. Puedes dar luneado. Así es que todos los que quieran mandar regalos son muy bien recibidos. No crean que la modestia los va a rechazar. Este, <risa> para cáncer. La, cáncer está fabricando una nueva persona en este momento. Está empezando a surgir. Ya fue mucho el ostracismo que estuvimos viviendo o estuvimos viviendo de cáncer. Este... Y nos está llamando a hacer una final interiorización, ¿sí? una, una interiorización de una sanación de emociones para poder salir al mundo y decir este es mi lugar, este es mi lugar en el concierto del Zodíaco, que a partir de ahora va a tomar un papel mucho protagónico de aquí a diciembre, aunque no sea signo de cáncer pero va a ser muy protagónico de aquí a diciembre. La gente de este, de este signo va a empezar a encontrarse gente del pasado. No, no, más en este mes, de aquí a diciembre. Es, esta lectura, al menos de cáncer, es aquí a cinco meses. Este, va a encontrarse mucha gente del pasado que va a regresar a su vida. Van a ser algunos conflictos, algunos conflictos con, con jefes en el trabajo. Va a ser porque porque cáncer va a empezar a despuntar en todo, en todo, va a empezar a decir, yo soy este mi lugar y, y me vale, porque ahora me corresponde aquí, y aquí están las pruebas de que me corresponde. Cáncer lo que tiene que hacer es cuidar el, lo que dice, cuidar la emoción con que lo expresa. Sí. Cáncer tiene dos, dos cartas increíbles, el, el as de bastos y el emperador, y, lo, y están enmarcando al rey de bastos, que es trabajo, que es responsabilidad, que es carisma, que es el pensar bien las cosas, que Cáncer se vuelva alguien más razonable, más pensante, que interactúe con el liderazgo, con los grupos. Si quiere empezar dietas, muy buen momento para empezar dietas, para empezar estudios, para empezar nuevas relaciones, para empezar este movimiento en las redes, para empezar un cambio de look con la dieta, pues también viene un cambio de look, la ropa lo va, lo va a obligar. Este, este, y viene asociándose con los demás signos zodiacales de aquí a diciembre. Por ejemplo, entra con, con Leo el 22-23 de, de julio y va a empezar una etapa de bonanza económica para los cánceres. ¿Sí? Y así se va sucesivamente, va con Libra, va a empezar una, una etapa de acompañamiento de asociaciones que le va a dar beneficio. Cáncer y sucesivamente hasta el mes de diciembre. Cáncer viene en este julio imbatible, viene con todo, con todo, todo, todo a su favor. Simplemente cuide las emociones, que es el punto débil de los cánceritos. Pues Cáncer, ahora sí ponte las pilas, pon atención en lo que estás haciendo y. Eh, la sugerencia de Los Ángeles para este mes uh, para cáncer es sana, sana eh, todas las situaciones de rencor, las situaciones eh, en donde todavía hay algo que, que soltar, sanar las traiciones eh, libera, libera el rencor, ¿no? no seas rencoroso, Cáncer. Los ángeles te están eh, llevando a sanar tu corazoncito eh, en todos los planos. Si sentiste esa, esa traición familiar, amorosa, de trabajo, eh, dicen que es tiempo de que las sanes y también hablan eh, de que trates de hacer alguna meditación que te sincronice con tus emociones. Esa meditación como sugerencia eh, veo mucho las olas del mar. Entonces eh, trata que de fondo pongas música con ruidos de agua, ruidos este, del, del mar para que puedas tranquilizar esas emociones y también eh, fluyan a, a través de ti eh, es eh, importante que, que hagas esos movimientos y también los ángeles te dicen, eh, te dan este apapacho y dicen yo soy el ángel que desciende en un momento especial, ahora debes estar en calma, abre tus brazos y levántalos al cielo, confía en mí, yo sé cómo ayudarte, te aconsejo vivir con mucha claridad y armonía, claridad y armonía para ti, recibelas este mes cáncer, y bueno, pues sigue trabajando con, con toda esta, esta conciencia eh, que, que te llama eh, para ti. Ahora vamos con el siguiente signo de agua, que es escorpio. Escorpio. Escorpio. Es que ya tengo tiradas las cartas. Y aquí las escogemos de una vez. Ok. Escorpio, vamos a ver. Los amigos de Escorpio mmm, tienen que cuidarse ahorita increíblemente de resfrios. Recordemos que el COVID está empezando repunta en, este, en estas épocas. No tengan miedo. El, esta, este problema viene un poco más más tranquilo, viene repuntando, pero viene más tranquilo, ya es endémico. Pero sí, los escorpios tienen que empezarse a cuidar de, de los resfríos, tienen que empezarse a, a, a cuidar, como es un signo de agua muy volátil, es el agua hirviendo del signo zodiacal. Este, puede ser muy propenso a las discusiones, a los malos entendidos, a no entender lo que se le está diciendo. Este, este mes vienen en cuestión de negocios muchos contactos exteriores para los que manejan negocios en, en países, en diferentes países viene una internacionalización bárbara este mes, bárbara que les va a dar chamba de aquí a, a meses posteriores las becas, los estudios los, las, la curiosidad natural de Escorpio este viene también muy bien aspectada eh, como el julio es cáncer viene mucho las emociones mucho la pasión es el mes en que escorpio hace lo que se le antoja sí. el que tenga una pareja escorpio no sabe el díazote que se está llevando en cuestión de pareja este tauro este que entra con con con, con este signo a mediados de mes este puede traerle un poquito de de intransigencias en su carácter puede traerle un poquito de, de confusiones en los mensajes que está recibiendo y se, se, se polariza un poco más con la luna llena que viene a mediar, después del día 13 este, donde empieza a cerrar ciclos en lo familiar, en lo profesional en, en, todo, en todo aspecto que, que le dé a, a Scorpio alguna muestra de que no es lo que quiere ahí mismo lo va a cortar Scorpio no va a batallar este mes. En salud, volvemos a lo mismo, las emociones, las peleas, las intransigencias, este, tiene que empezar a, a limitarse, a, a tranquilizarse, porque las cosas vienen, eh, vienen muy trabajadas, vienen muy trabajadas, tienen que tranquilizarse. Bueno, pues ahora también eh, la sugerencia de los ángeles escorpio es... Eh deja fluir las emociones eh, coincido mucho con, con lo que Facundo te, te está diciendo y es, deja fluir las emociones, no las mantengas eh, deja que todo suceda deja que todo surja eh, deja que todo pase, no te lo tomes eh, tan a pecho tan en serio, eh, porque puedes caer en mucho eh, sufrimiento por, por las emociones y obviamente eso te va a afectar en tu cuerpo físico, entonces es importante eh, que dejes fluir todo lo que lo que estás viviendo, experimentando eh, y bueno, suéltalo y también aquí hablan sobre un mes para ti que aproveches porque va a haber bastante abundancia eh, en todos los sentidos. Es, es tiempo de que puedas sentir que estás triunfando en muchas de las cosas que ya vienes haciendo y que precisamente esta luna nueva del día de hoy eh, te va a llevar a que pongas esa intención en pensamiento, en palabra y en acción para eh, poder avanzar. Entonces eh, te recomiendo que, que pongas esto en si es que tienes cajita de deseos si es que eh, tienes eh, el altar, pon tus intenciones en este momento porque esto va a intensificar precisamente eh, el que se cumplan esos sueños, se cumplan esos deseos y los ángeles eh, te dan este mensaje a ti, Scorpio que es, dice yo soy el ángel que está cerca de ti para darte luz y alivio, ahora se resuelven por fin ese problema que te preocupa, Vino para darte un consejo, lo mejor que tú puedes hacer es actuar con limpieza y renovación, que es algo que tú sabes hacer muy bien. Es algo que, que tú sabes eh, transmutar, es algo que tú sabes eh, moverte. Así que, Scorpio, eh, haz uso de este poder de transmutación que tú tienes y bueno, pues eso, eso te va a ayudar mucho a liberar esas cargas que, que estás sintiendo. Y Facundo, Vámonos ahora con Piscis. Piscis. Los piscianos tremendos, ¿cómo se han portado este año? ¿Cómo les ha ido el puño a los este, piscis? Queremos saber, queremos saber. Pisces le, le va a tratar la, la etapa de cáncer y posteriores meses lo van a tratar muy bien. Muy bien. ¿verdad? Es como que en este año van a ser los consentidos, aparte de nosotros los cáncer, ¿verdad? Siempre después de nosotros. Este, a Bici sí le va a ir muy bien en lo, en lo económico. Este, le va a ir muy bien en, en, en, en las relaciones interpersonales que se proponga Va a empezar a, a visualizar en lo económico los gastos Va a volverse un administrador nato, nato, de lo que tiene que hacerse, lo que no se tiene que hacer, lo que se disfruta con la familia, este, en el amor va a ser una, una, un, un referente de lo, del deber ser de una pareja. ¿Quieres una pareja en realidad al 100? Es un piscis en este año y parte del próximo, hasta marzo del próximo. Este... Tiene que tener cuidado Pisces con las caídas, huesos, sobre todo brazos, piernas, la velocidad. Tienen que cuidar como, como Scorpio, dijimos hace un momento, con las discusiones. Los signos de agua tienen que cuidar mucho las discusiones en esta época, en esta temporada. Y la velocidad, los, el pelearse, pelear, pelear con el clan familiar, con el clan inmediato. Este, después de la luna llena... Este, Pisces entra en una transformación final que le va a hacer cambiar totalmente de, de círculos sociales o, o va a cambiar de forma de vida o va a cambiar de forma de pensamiento pero va a ser una una, una transformación muy a fondo no vamos a conocer a Pisces entrando a agosto va a ser mucho muy diferente porque por fin está tomando carro, el carruaje, está tomando los problemas él mismo, ¿sí? y se está aventando a fondo, al fondo, definitivamente le ve muy bien a Pisces, y en el amor, pues obviamente, si está haciendo su tarea, no le va a preocupar ese terreno, ojo, mujeres Pisces, solteras, casadas, o con pareja, o con otro tipo de pareja, Prepárense, porque la cigüeña les está hablando a gritos. ¡Órale! Oh, Fuertes este declaraciones. Año, <ríe> este año va a haber muchos embarazos. Ok. Y muchos papás esco. Ahí está. Bueno, pues a ver, a ver, a ver, y ahorita ya, ¿qué nos comentan? Las personas seguramente ya, ya están ahí, este, creo que les acaba de causar este un poco de, de comezón esto. Créeme lo que sí. Conozco dos, tres es, piscianas y escorpias. Que, ¿Que, no, que les no les va a gustar tanto antes. la idea. No, que les está gustando la idea. Ah, ¿sí? Ah, bueno, bueno. Está bien, entonces eso, eso es bueno, eso es bueno. Tengo <ríe> un segundo por acá, ahorita, ahorita. Vamos a ver. Ay, gracias, por acá ya compartieron el programa. Gracias, qué bellos. Este, A ver, déjame entrar acá porque quiero leer los comentarios de las personas. Estaba yo acá compartiendo. <ríe> Mira, aquí hay unos botados de la risa y hay otros así como de, ¡Ah! No. <ríe> So, sobre todo sobre todo Piscis está en, en esta en este proceso de transformación este <coughs> debido a que Mercurio entra directo ¿sí? Neptuno está en en retrógrado pero Mercurio entra directo entonces va Piscis va a sacar todo lo que tiene en su pecho todo lo que tiene en pecho. su pecho uno va a ser bodega entonces uno de sus de sus vamos a decirlo va a ser eso de que va a ser muy sincero, va a ser muy franco con las situaciones, especialmente con signos de tierra, ¿sí? Con quien va a tener un poco más de afinidad en esta, en esta temporada. Pero cuidado cuando se tope con un Aries. ¿Sí, sí, cuidado ahorita con los Aries, andan este... Ahorita los Aries andan <risa> Con Marte ahí. No, este... Hay quien no aguante. <risa> Sí, eh, y también para todos de manera general, este sí es un tiempo en donde van a poder sentir como esa impulsividad, pero hay que saberla eh, manejar. Porque sí, sí hay este, ese, esa energía en el ambiente de, de impulsividad. Entonces, pongan atención ahí en donde quieren ustedes actuar de manera impulsiva, porque tiene mucho que ver con la energía que ahorita se está manejando por Marte. Entonces, eh, observense, observense en donde quieren ser impulsivos, porque eh, pues por ahí nos están llamando la, la atención a, a que lo hagamos diferente. Eh, bueno, pues eh, Piscis el. Eh, los Ángeles te sugieren a ti eh, que busques un, una nueva dirección, un nuevo camino, eh, una manera de poderte conectar con los demás, eh, pero es como eh, que lo veas como... Desde la lejanía, o sea, no te involucres todavía en querer tomar una decisión, eh, velo tomando con calma, ve evaluando eh, todo esto, es un proceso de, de sanación, no te desesperes también, o sea, no quieras todo ya, no quieras todo en el momento, o sea, es, es ve dándote cuenta que poco a poco las cosas se van a ir moviendo, pero sí pon la intención de querer buscar y cuestionarte qué es lo que estás haciendo y cómo eh, lo estás haciendo. También eh, Los Ángeles. Te sugieren que muevas tu cuerpo. Eh, dale algún movimiento de salir a caminar, salir al bosque. Eh, veo mucho el movimiento del aire eh, en tu cara. Eh, trata de ser cada vez más consciente de este elemento del aire. Eh, te va a ayudar mucho oxigenación. Eh, trata de, de salir a lugares en donde sean abiertos y puedas conectar precisamente con la energía del aire. Te va a ayudar mucho para este mes y eh, ten mucha convivencia eh, con seres, seres que te aprecian, te aman, te cuidan, te apapachan. Es, es ese momento de, de mantener ese contacto y bueno, pues los ángeles te dan este mensaje que dicen yo soy el ángel que desciende para ayudarte a y crecer. Suéltate. Ahora abre tus brazos y recibe esta luz que te envuelve dulcemente. Yo te doy confianza y energía positiva para este mes, Piscis. Y bueno, pues ya terminamos con nuestros signos de agua. Ahora vámonos eh, con los signos de Tim Marín de O Pingüe. Eh, vámonos con los signos de aire. Vámonos con todos los de aire. Vamos con Géminis, Libra y Acuario. Empezamos con Géminis. Géminis. Esos Géminis que nos platiquen cómo están viviendo la etapa de, de los negocios. Cómo les están yendo los negocios a los Géminis. El Géminis este, tiene, ahorita tiene billetes. Ahorita les está viendo bien en los billetes. Los que no los están viendo en este momento, no se desesperen los van a ver, los van a ver, claro. Los van a ver en el, en la medida en lo que ustedes se han movido, si han trabajado y han ahorrado, los van a los que no han trabajado y no han ahorrado, pues como Este, los amigos están entrando en una etapa importante. Este, muy, muy importante de su vida, este pero hay algunos conflictos, hay algunos conflictos con amigos, por malos entendidos, por la desesperación propia de Géminis. Eh, en este momento Géminis debe de cuidar su estómago, debe de cuidar los ojos, debe de cuidar este, la acidez del cuerpo, el pH famoso del que hablan los médicos. Hay que cuidarlo, hay que tomar mucha agua, nos están pidiendo que tomen mucha agua. Curioso, ahora es de aire. Lógico, estamos en una etapa en la era de acuario, que es mucho aire, entonces se deshidratan todos los signos zodiacales, especialmente los que no son de agua. Este. Mmm, viene Géminis como un cambio de luz. Todos, todos vamos a empezar a cambiar, pero específicamente Géminis viene más marcado. Este, sobre todo centrándose en el cambio de luz. Con las terapias alternativas, yoga, reiki, imanes, este, empiezan a valorarse de una manera diferente, ¿sí? empiezan a estudiarse a sí mismos qué es lo que son, qué es lo que valen, cuánto valen, qué son buenos para hacer y en lo sí. que no se van a retirar solitos. Eh, Géminis llega a un momento de una madurez muy especial, muy, muy especial, ¿por qué? Porque ya entendió, ya hizo su tarea, ya dejó de ser esponja y ahora se está convirtiendo en filtro. Ok. Bueno, pues eh, aquí para Géminis es, es importante que cuides precisamente te vuelven a recordar los malos entendidos. Eh, vienen eh, cosas por, por hacer proyectos, eh, viajes, tareas en específico eh, que van a mantener tu mente ocupada, Géminis. Entonces, eh, es importante que aprendas a equilibrar eh, todo lo que está eh, por venir, por darse. Eh, Tienes que saber vivir como ese ritmo eh, de manera equilibrada, no te me vayas a descompensar por, por tratar de, de hacer algo que ya está como exigiéndole demasiado a tu cuerpo. Entonces eso... Eh, es, es muy importante para ti en este momento. Los ángeles te, te piden que, que tomes atención en esto también eh, te piden que vivas la vida desde el gozo, no desde el del, desde el tengo desde. Eh, desde el compromiso, desde esta parte de, de decir pues debo de cumplir todo lo que prometí, eh, no desde la parte muy pesada, desde que sientas cargas, sino eh, vívelo con alegría, vívelo con amor, vívelo este, desde disfrutar todo lo que estás haciendo. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Eh, trata de empezar a cambiar esa perspectiva. Los ángeles eh, quieren guiarte a que puedas vivir sin estas cargas de sentirte este, comprometido. Y que bueno, pues hay cosas que no estás queriendo hacer. Pues ahí es como la llamada de atención para ti. Y los ángeles te dicen, yo soy el ángel que vuela dulcemente alrededor para anunciarte la llegada de un triunfo. Suéltate, entrégate. Es fácil ascender, ayudado por mis alas. Respira profundamente. Viene un tiempo de independencia y audacia para ti. Mucha independencia y audacia. Así que libre, libre, libre de todo esto. Y bueno, eh, por acá. Ahora tenemos nuestro siguiente eh, signo de aire que es Libra y justo va llegando por acá una este, Libra este saludos que ya sabes ya pasó Libra aquí Loli Mendoza también nos dijo que es Libra este saludos abejita dorada bienvenida este y vamos a ver Omar Cifuentes qué signo eres Omar platícanos este, Norma, Armando, eh, bienvenidos, bienvenidos. Y bueno, pues ahora sí vamos con los signos de el último signo de aire que es eh, Libra. ¿Todo bien, Facu? Sí, sí, se escucha. No nada. Sí. No soy yo nada. ¿No? Pero sí, sí, aquí andas. No, Nora, todavía no pasa, pero ya después de Libra viene. Yo sí te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? ¿Me oyes? ¿Sí? ¿Tú a mí no? ¿Tú a mí no me escuchas? Ay Dios, díganos por favor si nos están escuchando, porque aquí Facundo creo que está teniendo problemas con esto. Yo sí te escucho Facundo. Ya se nos sale aquí Facundo. A ver, pues mientras vamos a, yo les voy a dar el de, vámonos con el de Libra. Mientras Facundo puede regresar. Muy bien. No sabemos qué le pasó aquí a Facundo. Eh, Libra, para ti es importante poner orden en eh, todo lo que estés emprendiendo. Eh, no te sientas eh, derrotado derrotada, eh, todavía las cosas buenas están eh, por venir, así que trata de, de ordenar tus pensamientos, eh, no sientas que vas solo eh, guiado contra la marea, las cosas eh, se van a ir tornando eh, cada vez más eh, amables para ti, Libra, eh, vas a comenzar a sentir esa calma, vas a comenzar a sentir esa tranquilidad, Libra, eh, vas a poder estar conectada eh, más eh, contigo y con tu ser. Te sugieren eh, salidas al bosque, eh, que trates de caminar, eh, veo mucho la, el que puedas salir a caminar, pero sobre las hojas, Pisa hojas de los árboles, eso eh, va a traer mucho contacto con madre tierra y te va a ayudar a sanar eh, temas pendientes, te va a poner eh, más en este tiempo presente y poder liberar todas esas cargas de estrés por las cuales te has vivido. Importante el contacto con la naturaleza y los ángeles te recuerdan eh, que tú también estás contribuyendo desde donde tú estás eh, Libra, todo lo que tú haces es una contribución para el mundo y es tiempo de que lo reconozcas reconoce eh, ese lugar que tienes en esta tierra y eh, cómo contribuyes de manera colectiva a todos los demás con tu labor, con lo que tú estás haciendo y mereces ese reconocimiento, date a ti misma, a ti mismo ese reconocimiento de ser eh, quien veniste a ser y eso va a ayudar a que los demás también se inspiren porque vas a hacer esa imagen eh, de admiración para todos los demás Libra y los ángeles en este momento te dicen yo soy el ángel que te libera de viejos pensamientos vive en una forma más libre más despreocupada te doy lo que tu corazón en este momento te está pidiendo. Intenta vivir con mayor humor y juego. Diviértete más. No te tomes la vida tan en serio. Eh, relájate un poco. Y bueno, pues haz ese contacto con la naturaleza. Haz esa apreciación. Y bueno, pues ahora sí Facundo, platícanos. Eh, ¿Qué hay para Libra a, a través de tu tarot? Fíjate que, ahorita que es lo poquito que alcancé a escuchar, viene muy de la mano. Libre ahorita viene pasando por una, por una etapa de reajustes en las relaciones, eh, viene pasando por un reajuste en las sociedades, eh, comercialmente hablando, viene pasando por una, por una recompensación propia de los compromisos que se ha echado encima, tanto como relaciones de pareja, como relaciones con la familia, como relaciones con nuestro mundo exterior. Este. Libra ahorita lo que necesita es sentirse más libre, salir, no quedarse encerrado. Tiene que buscar estudiar, buscar, buscar el conocimiento que le ha caracterizado siempre. Esa balanza que, que, que representa Libra es definitivamente la preparación, es el trabajo, es el diálogo. Este, pero tiene que poner mucha atención porque viene la luna llena. Estamos empezando con la luna nueva muy bien pero viene la luna llena, y con la luna llena van a, te, van a tener que enfrentar todo tipo de cierre de ciclos. Este, Libra tiene en este momento el, el parámetro del antes y del después que vivimos nosotros en el 2020, ahora lo está teniendo Libra. En este momento este Libra está en el antes y en el después. Va a empezar una nueva vida, una nueva, una, una, una nueva persona. En lo económico le va a empezar a ir muy bien, de media, después del mediado de mes le va a empezar a ir muy bien en lo económico, este, va a empezar a soltar, este, eh, va a empezar a, a, a desarrollar el interior de este signo, que es muy bello, definitivamente es de los más bellos este signo, de, va a empezar a, a, a rebosar del interior hacia el exterior las nuevas condiciones que va a poner para su nuevo desarrollo, entonces... Libra empieza a cortar con el pasado. Libra empieza a soltar lo que no te puede traer ya ningún bien. Y en las relaciones, sobre todo si son a distancia, pues yo creo que está de más decirlo, ¿no? Con el desarrollo que está teniendo este situación Ok. Bueno, pues. Con todo, ¿sí? sí, les va a ir muy bien a los Libra en Bastante cuestión económica. Eh, van a tener ahí recuperaciones, eh, situaciones en donde habían tenido alguna pérdida. Eh, van, a, van a poder eh, pues salir a flote de todo lo que les había quedado ahí pendiente este, ya. O sea, viene esa liberación. Como que habían estado contenidos, este los habían mantenido como que adentro de una caja. Y bueno, pues ahorita ya se destapa esa caja. Ya y, sí, ya se les destapa esa parte. Eh, ahora vámonos con otro signo de aire, que sí. es acuario, Facundo. Acuario. ¿Quién es Acuario por acá? Por favor, váyanos compartiendo ahí, pónganos, yo, yo soy Acuario. Hoy, hoy no nos hemos portado mal. No, ¿verdad? No. vamos a empezar acá, porque ahorita mi equipo no me oye. Este, <risa> mitad de precio a todos los signos de agua. Ándale, a ver si todavía hay acá, o sea, ya se nos salieron del programa. Pues a quién ver, a les manda a salirse Entonces, ¿qué <risa> les manda? y a los de fuego también. Ándale, esos no han pasado. Esos todavía están ahí esperando. Agua y fuego, mitad de precio, lectura de cartas, numerología, nomás pongan numerología o cartas, una vez que termine el programa, antes no. Ándele, ahí está. Acuario. Acuario tiene ahorita la entrada, por ejemplo, de del sol la está recibiendo con todo el, con toda la y con toda la pompa, el fuego y el aire, que es lo que nos provoca a todos. Más una bien. tormenta, y ellos están viviendo <risas> esto una tormenta de, de, de alcances en el trabajo, en las relaciones, en el amor, en, en, en todo, en todo, en todo. La puerta la tienen abierta. ¿Sí? Aclaro, aclarando, que es para los que han trabajado, para los que hicieron su tarea, para los que no hicieron la tarea, tienen que seguir tocando puertas, este, pero los que sí lo hicieron del signo de, de acuario, ahorita están excelentes, hay mucha gente del signo de acuario que se dedica a las finanzas, es un signo muy, que refleja mucho las finanzas, aprovechen, aprovechen los que se dedican a, a inversiones, cuestiones de banco, ventas directas, campaseo, aprovechen, porque es un muy buen momento ahorita para ustedes, este, traen trae mucha energía trae mucha energía. Este, aprovechenla con la, con la relación con los hijos este, con entrar a aplacar las aguas cuando vean una discusión ¿sí? ven un, un escorpión y un libras discutiendo se mete a acuario y los aplaca ¿sí? entonces en, aprovechen esa energía canalizándola en cosas buenas ahorita los, los, los, los chequeos médicos no están de más, no están de más, porque vienen nervios, vienen problemas estomacales y vienen problemas en los dedos. Volvemos a lo mismo la gente que se dedica a las finanzas, que están con la maquinita sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Este, y con la luna llena que llega a mediados de mes, este... También los va a obligar a cerrar la luna y el de cierres, cierres de ciclos. Entonces, también ellos no están exentos, pero en este caso les va a doler los cierres. Van a ser cierres muy dolorosos, en la mayoría de los casos. Este, cuidado con... También tengan cuidado con los animales, eh, sobre todo los animales que llevan a pastoreo. Perros, este, reces, caballos. Tengan cuidado con los animales y con personas que tienen mala vibra, porque Acuario en este mes de julio, agosto y septiembre van a ser muy propensos a la mala vibra, al ojo, a etcétera, etcétera. Cosas que vamos a tener que atender con barridas de huevos o con barridas de hierbas, etcétera. Mm, pues ahí está este, Acuario. Y la sugerencia que te dan Los Ángeles para este mes es... Vive tu experiencia de vida desconectándote del sacrificio. No te sacrifiques por tu trabajo, por las relaciones, no te sacrifiques por, eh, por nadie. Entonces, eh, date cuenta que puedes vivir desde otra desde otra perspectiva, desde otra óptica, ¿cómo podrías cambiar ese entorno? Esta, esta parte de, de vivirte a través del sacrificio eh, no te está trayendo nada bueno. Los ángeles eh, te dicen que es tiempo de sí meditar, pero meditar hacia una nueva conexión, hacia esta transformación. Dicen que, dicen, sabemos que eh, tú quieres como hacer un cambio colectivo, eh, pero el cambio también eh, te está implicando a ti esa transformación. Entonces, eh, mientras un acuario esté más conectado con su propia transformación, esté más comprometido con sus propios cambios, eh, la vida los va a llevar a que puedan eh, vivir desde otra perspectiva. También dicen aprende a escuchar mucho tu voz interior, guíate eh, por lo que estás sintiendo, contacta con esas emociones profundas que te van a llevar justo al cambio que, que estás, eh, te están pidiendo que hagas. Entonces va a ser a través de esta voz interior que bueno, pues los ángeles te están ayudando y guiando para esto y te dicen yo soy el ángel enviado por el cielo para calmarte con mi luz, confía, deja atrás todos tus miedos, confía en los ángeles, nosotros estamos cerca cuidándote con mucha verdad y justicia para ti así que eh, pues todos los temas que, que tengan que ver eh, con verdad y justicia, bueno pues ya o sea van a ser liberados para este mes acuario y bueno pues terminamos con los signos de aire, ahora a ver vamos a ver qué elemento vamos a tomar el día de hoy será tierra o fuego, tierra o fuego <risa> vámonos con los de tierra Vamos a iniciar con Tauro. Tauro. Tauro ahorita son toros de Lidia ahorita. Los Tauro, eh. no te la atravieses. <risa> eh, sí, sí. Ahorita, Tauro, este, está, es una, es una mole de pasión en todo sentido, no nomás en la pareja, no, en todo. Ahorita en los negocios, Tauro va por todo, ¿sí? Yo quiero esa empresa y me la voy a quedar, a como dé lugar y bolas se le queda. Digo, con esta persona y pues, lo hace, y con esto y lo hace. Ahorita Tauro está desencadenado, está dando todo, ahorita está desencadenado. No te la atravieses porque la figura, obvia, de todos los, los pitones, este se está llevando todo lo que se encuentra en su camino. Y no es nada nada delicado en, este, en estos casos. ¿Sí? Este, entonces, Tauro ahorita está rigiendo la comunicación, está en los planetas en este momento, rigiendo a más de tres en su comportamiento. Este, está en los estudios, en lo económico, en la familia, este pero también tiene un dejo de depresión que tiene que empezar a estudiar. Tiene que empezar a estudiar por qué llega ese dejo de depresión. Y, todo está, y está radicado precisamente en esa vorágine, porque se siente solo que está avanzando mucho y los demás están quedando atrás. No, Tauro, espérate. Lo que pasa es que tú estás ahorita con todo, tienes el sol, tienes la luna, tienes a todo el mundo detrás de ti. ¿Sí? Tú eres el que estás llevando ahorita la pauta pero todo no significa que no sean más rápidos que tú. Están viendo qué terreno les estás marcando. Tú estás limpiando, como, o sea, hasta estás limpiando el terreno con el que vamos a caminar todos detrás de ti. Así es que tú sigues haciendo tu trabajo, tú no te preocupes, todo está bien. Este, después del, del 13, después de que llega la luna llena, este, empiezan proyectos, empiezas a moverte, este, empiezas a caminar, este, empiezas a ejercitarte, Cuidado con los dolores de cabeza. Cuidado con, con el área central inferior de la cara. Esto, nariz, boca, barbilla, cuello. Ten mucho cuidado con esto. Los, los toros, al no tener un, un movimiento libre de, del pescuezo, tienden a, a desorientarse. Así que es lo que pasa con los toros de Lidia en este momento. No seas toros de Lidia, mejor seas toro de pastoraje que muestra la sabiduría en el amor. Todo, todo para los Tauro. Definitivamente. OK, bueno, pues ahí está. Eh, estamos, eh, pues, en estas etapas de, de cambios y, y sanación para Tauro. También le piden eh, la sugerencia de Los Ángeles es evita tu confrontación, no te sientas eh, incompleto o sientas que hay fracaso en tu vida, eh, trabaja con esas energías que de pronto llegan a ti en donde sientes que no has sido... Eh, pues completo o eficiente eh, y cuídate eh, de personas que podrían estar por ahí eh, retrasando tus, tus proyectos. Eh, Los ángeles te dicen, eh, es tiempo también de que eh, sientas. Que todas estas eh, situaciones que se han presentado es para que tú puedas eh, reevaluar y darle importancia a lo que eh, pues realmente vale la pena. Entonces, eh, date cuenta de que todo esto es para que se abra un camino mejor para ti. Todo lo que no se dio, todo lo que, que no surgió es precisamente para eso, para que se abra espacio para algo nuevo. entonces eh, recuerda que tú puedes eh, sortear todas las situaciones a través de la astucia eh, todos esos eh, obstáculos que se pueden presentar tú eh, con esta inteligencia que tienes vas a tener la forma de poderlos eh, confrontar y transformar eh, también por acá eh, te hablan sobre el perdón te sugieren que este mes trabajes mucho con, con perdonarte las situaciones del pasado las situaciones que eh, que no se dieron que no se realizaron es tiempo de que sueltes eh, y los ángeles te ayudan con este proceso de, de perdonar todo lo que surge en este mes y los recuerdos las memorias que vengan a tu a tu ser es momento de entregarlas a los ángeles para que pueda ser sanado tu pensamiento y también los ángeles te dicen yo soy el ángel que te anuncia la llegada de extraordinarias oportunidades para ti Abre tus brazos, respira hondo, es tiempo de decir sí, aceptas el cambio, yo te doy el don de la voluntad y firmeza en lo que estás haciendo, no dudes Tauro, vas bien, vas bien, ahí vamos. Como es curioso, todos los signos hasta ahorita que hemos visto, todos les llaman a una recompensión interna, a, a, a hablar como decíamos en un principio, con su niño interior. Sí, y por acá ya estaban muy felices de que estábamos hablando de los signos de este, tierra porque ya los estaban esperando. A ver, ahí por favor compárnosnos quién más es de este signos de tierra. Ahora vamos con Virgo. Virgo. Ah, esos virgianos. Virgo en este, en este... En este... En este mes de julio viene descansando de, de gastos excesivos, de, de imágenes que tenía hechas y, y pues son otra cosa. Viene de muchos desengaños, de discusiones, de, de, de mucho conflicto que va cerrando. ¿sí? Este, vamos a, a, a trabajar con los reconocimientos, Virgo. Vamos a, a, que están empezando a llegar, vamos a, a pensar, vamos a trabajar un poco dejándote querer. Sí, un problema de Virgo es que no se siente merecedor. Es algo que Virgo podrá ser muy perfeccionista y podrá ser un burro de trabajo de todos los días, todo el día, sin comer, sin tomar agua. Y eso se le reconoce, pero Virgo lo tiene como una obligación como una esencia de ellos. Entonces, dejemos, dejemos un poquito eso de lado, hermanos, este mes. Sepan que se les quiere que, por más impulsivos que sean, sí, que son una tormenta cuando se enojan, sí, definitivamente. este Pero sean, seamos responsables, ¿no? Como virgo seamos responsables. Si doy todo, merezco algo, a cambio. Ahora sí empiecen a decir, ¿qué me, qué me merezco? ¿Sí? Sean merecedores. No dejen los gastos a segundo término. Ahorita tengo, o gasto, o simplemente recibo el dinero, pero ya lo tengo prometido para otro lado. Agárrenlo, agárren el dinero. En las relaciones es lo mismo. Después, pero especialmente después de la, después de la luna llena. Este, eh, Virgo va a empezar a, a experimentar cierres de ciclos. Está en medio de dos, de dos, de dos signos de agua. Entonces, este, de agua y de, y de tierra, entonces, estás parado sobre el lodo, pues podrá ser difícil para ti, pero vas a tener que cerrar ciclos que, que has estado sacando al agua últimamente. Se solucionan conflictos, especialmente en trámites, este, un hijo tuyo, de Virgo, o alguien que ves como hijo tuyo, si no tienes hijos, alguien que ves como un hijo, sobre todo en, el, en lo que son las mujeres, que es a donde va enfocado, Precisamente en los copos del día de hoy, este, aquí, alguien a quien veas como tu hijo cierra un sitio y puede, puede que necesite esa la parte materna que tú nada más le puedes dar. Este, y, y pues prepararte, porque definitivamente los objetivos, como les mostré en un principio de esta carta, los objetivos cambian. Ya no es una torre, ahora es la otra. Y esa otra torre es la que te está marcando el camino así. Bueno, pues ahí tienes bastante información Virgo y pues ahora sí que los ángeles coinciden aquí este con, con Facundo y eh, para ti Virgo es importante que eh, aprendas a estar en balance, a, a ser más moderado, moderada, tengas paciencia y que eh, mucha tenacidad para poder lograr tus objetivos que, que sí la tienes pero a través del equilibrio y, al, y el autocontrol eh, trata de que también puedas eh, tener o rodearte de personas que puedan ayudarte que puedan eh, realmente cooperar contigo tú ayudas y das mucho servicio Virgo pero aquí te dicen Quién también te ayuda a ti, quien también eh, puede estar contigo y eh, domina esta parte de los instintos y emociones que de pronto te dejas llevar al extremo por eso y este, y este mes te dicen a ver, bájale de intensidad en ese sentido, Los Ángeles te dicen, atre, aprende a estar en conexión contigo con la parte superior, con nosotros, con Los Ángeles y poder estar en ese equilibrio y todo lo que tú eh, pongas en intención para este mes en cuestión de transformación se va a dar. Pon mucha atención en lo que eh, quieras transformar porque se va a dar. O sea, vas a tener toda esa transformación. Los ángeles te dicen, yo soy el ángel que desciende para entregarte un poder extraordinario. Que ya está encendido en tu mirada. Siente la fuerza de tener impulso y energía para poder eh, pues estar en este mes mucho impulso y energía en tus proyectos eh, Virgo y vámonos por acá qué signo nos falta de tierra Capricornio los queridos Capricornios a ver Facundo cómo les va a los Capricornios a ver mis Capricornios queridos La entrada están, están siendo consentidos en el universo de los mismos capricornios, se centra en la familia, en el hogar. Este, son bien aspectados este, en las ventas de propiedades, sobre todo. Este, este, este flujo de energía que están experimentando viene súper bien aspectado todavía hasta por la entrada de por esta entrada de Capricornio en al 2023, allá por mayo, junio nuevamente este, va a estar constantemente el movimiento este símbolo, lo que les está dando a ellos mucha fluidez de, de recursos, de verbo, de, de apreciación de entender, se van a volver muy buenos consejeros en este resto del año este, pero también van a tener algunos problemas por lo mismo, van a tener algunos problemas de, de pareja este, a, a los capricornios se les recomienda tener cuidado en el plexo solar, corazón, pulmones, este, suelten el cigarro, suelten el cigarro, este, o las relaciones que tengan, o, o las decisiones que mal tomen, no las guarden, suéltenlas, suéltenlas, hablen lo que necesitan decir. Hablen, no, no, guarden las cosas, porque en estos meses esta parte es la que van a tener más débil ustedes. Después de la luna, famosa luna llena, este, vienen discusiones, algunas discusiones con los hijos. Tengan cuidado cómo se expresan, cómo les muestra la autoridad de un papá, la cara de un papá, sobre todo para, no tanto para mujeres, sino para hombres en este caso, el papá que es el que impone la, la disciplina normalmente normalmente, la disciplina en casa, vienen cambios de lujo, este, y viene también una etapa en la que empiezan a poner límites en todo sentido, por fin Capricornio empieza a poner límites, ya no, ya no es ya no es la cabrita que a todo mundo divierte, ahora Capricornio se va a volver el obstáculo, el muro que antes la cabra le daba la vuelta, ahora va a ser, ahora va a ser el muro, y búscale por donde quieres porque te va a dar un tope que te va a doler. Entonces, Capricornio va a empezar a darse a respetar. Qué bueno, qué bueno, ya era hora. Qué bueno para Capricornio. Y bueno, pues vamos de la mano, vamos de la mano Facundo, porque aquí también Los Ángeles para Capricornio les vuelve a recordar. Recuerda que tú eres eh, con un potencial muy creativo en tu interior. Pero aquí lo importante es... Eh que te centres en todos esos deseos que tú quieres ver manifestados, eh, que trates de, de ser más eh, conectada contigo, con tus propios deseos. Eh, no trates de darle tanto gusto este, a los demás, porque eso también te lleva a que pues te dejes de dejes de perder esa fuerza creativa eh, que tú tienes. Y entonces eh, trata de, de estar más conectada en, en ti, en tu todo lo que tú eres y eh, aléjate de, de esta parte eh, de ser terco, terca, obstinado en lo que tú estás eh, queriendo porque de pronto eso no te deja ver con claridad lo que realmente está disponible para ti porque te fijas en un solo objetivo y no estás viendo todo lo demás que hay a tu alrededor. Entonces eh, trata de... De hacer más conexión eh, con todo esto para que puedas avanzar de una manera más ligera. Eh, recuerda que Los Ángeles te abren este portal en donde tú puedes hacer oración, poner tus peticiones en toda esta intención eh, de que todo esto pueda ser logrado, de que, de, de que todos tus deseos realmente puedan ser logrados. Trata de hacer una oración que contacte y conecte con esta parte creativa que está buscando buscando Salir para este mes, y también te dicen los ángeles: Yo soy el ángel que te anuncia la llegada del cambio que tanto esperabas. Anímate a volar, súbete a mis alas y déjame llevarte a vivir con mayor pureza y humildad en tu ser. Mucha pureza y humildad para poder aprender, salir, vivir, experimentar. Eh, Capricornio, y bueno, Eso pues terminamos con la soberbia. Sí. Un poco. Y sobre todo la parte de obstinación. Terco como una chillón. Sí. Perdón. Perdón. Yo dije obstinados, ¿eh? Bueno, no, también dije tercos. Parte, parte de. Eh, por acá, vámonos con signos de fuego, todos los signos de fuego, y vamos con, iniciamos con Aries. Aries. Pues de Aries tiene la rueda de la fortuna a su favor. Ellos están controlando ahorita. ¿no? ¿Sí? El Dios Sol, Zeus, este, Cristo, como quieran llamarle está ahorita partiendo y, disp y disponiendo de todo este tienen salud tienen trabajo tienen hogar están buscando un nuevo hogar y no me refiero a tener casa chica casa grande no no no tampoco no, o sea lo que no sino me refiero a comprar otras propiedades están muy bien aspectados aprovechando de aquí a mediados de julio están muy bien aspectado este, la adquisición de inmuebles de carros de Cosas que les den a ellos un nuevo estatus, que es lo que ahorita se está trabajando con, con Aries, suben su estatus social o popular de, de, de vida, son muy impulsivos, siguen siendo muy impulsivos, cosa que la familia está resistiendo en este momento, que es lo que les va a llamar a, a, a moderarse a partir de la luna llena que llega en Capricornio, por cierto, les va, les va a dar un pequeño estirón de orejas la estructura familiar. Entonces, como que para que se aplaquen tantito, ¿no? Se van a volver muy gastadores. Este, mm, se van a volver muy gastadores, pero al mismo tiempo este Aries no deja de recibir recursos, no deja de, de, de tener entradas de todo tipo, tanto en lo familiar como en Pareja, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que dejar las dudas, tiene que confiar en Aries. Aries será el líder que ustedes quieran, puedan ser el líder del de zodiaco, sí, pero a partir de julio ya no es. Ahora el líder del, del zodiaco son los canceritos, son los cangrejitos, sí. y el cangrejito que no le gusta te va a picar, te va a picar con las, con las pincitas. Entonces, Aries tiene que modificarse, tiene que cambiar, tiene que empezar a ver que el flujo tiene que estar algunas veces arriba, algunas veces abajo. Pero sobre todo la soberbia que si en Capricornio era el Capricornio era, era muy fuerte, muy fuerte, en Aries es vital, es vital la soberbia. Soy, soy yo, el yo soy, es Virgo, es el sol, yo soy. Entonces ya Aries va a tener que dejar al menos el resto del año de decir yo soy. Ahora va a tener que decir compañía y yo. Bueno. Sorry, Así <risa> les Pues ahí está. Tomen nota, tomen nota. Este abrazo a los Aries y cuiden su impulsividad porque sí, o sea, sí hay, sí hay de dónde. <risa> tienen que tomar mucha agua. Ahorita me están diciendo que tienen que tomar mucha agua, mucha agua, de menos de aquí a septiembre. Porque el desgaste viene en esos tres, en estos primeros tres meses, mucha, mucha. Bueno, pues el Consejo de Los Ángeles para ti Aries es recuerda esto. Tienes profunda inspiración y tienes un aliento para poder llegar a todas las visiones o todo lo que tú te habías eh, puesto en tu mente. Lo importante de aquí es que eh, obviamente van a existir desalientos, obstáculos en el camino. Pero si tú te esfuerzas y este, tienes paciencia y voluntad, vas a llegar al éxito sin duda. Entonces, eh, ten, ten paciencia. Eh, tu trabajo está siendo alimentado eh, por esta luz divina, por la energía de, de la conciencia padre, madre, creadora y que todo lo que tú estés emprendiendo ya no lo postergues, eh, trata de, de seguirle dando, o sea, sigue alimentando, sigue este, llevando la leña al fuego para que eh, sigas alimentando esta creación y que no tengas miedo en tus proyectos. y eh, te vuelven a recordar que recuerda que tú cada que lo pides, los ángeles están ahí para poderte brindar ese apoyo espiritual. Te dan toda esa energía para que eh, puedas ser consciente de toda eh, la energía que hay a tu alrededor y que te están dando ese impulso y esa energía para seguir adelante en todos esos proyectos. Y los ángeles te dicen, yo soy el ángel que te da fuerza y energía secreta para actuar, respirando y toma luz especial para este momento, puedes avanzar. Tienes mi ayuda. El cielo te envía con mayor fortaleza y resolución en este momento. Fortaleza y resolución para ti en todos los temas que habían estado por ahí atorados. Y bueno, que también todos estamos sintiendo como ese ah, respiro, ¿no? En cuestión económica, porque sí este, habíamos estado como muy eh, por la energía de, de Saturno, pero ya como que ah, nos dejó respirar. No, un poco más. Al menos estos próximos tres meses nos va a dejar respirar un poquito, viene otra etapa de, de, de contracción, pero ese ya va más enfocado hacia la estructura, la estructura que estamos conformando, nos es sí. van llamando a así como que a, hey, le falta detallito a esto, le falta detallitos a lo otro, sí? porque el próximo año sí viene una prueba muy fuerte de, de calidad de construcción que hemos estado teniendo nosotros el próximo año y viene, viene muy violenta la, el año, la prueba que vayamos a hacer, entonces más nos, más nos vale hacer las cosas como se deben en este año, no andarnos con trampas, ni, ni nada de eso, para poderlo librar bien el próximo año, evitarnos problemas. Uh -huh. Muy bien, eh, por favor, eh... Te sigo recordando, puedes seguirme en mis redes sociales, Margarita Mercado, eh, en Facebook, Instagram y el canal de YouTube también se llama Margarita Mercado, así que así de una manera más fácil y sencilla y por favor eh, suscríbete, dale eh, like eh, en la campanita eh, y déjame ahí en los comentarios, por favor, corazones, para saber que eh, estamos interactuando y estamos haciendo esta comunidad más grande y Facundo, por favor, regálanos tu eh, redes sociales en donde te pueden contactar y eh, que sigan compartiendo este programa que sigan regalándonos ahorita más corazones para todos los que nos hacen falta, nos hacen falta Leo y Sagitario ya para cerrar y eh, escríbenos ahí en los comentarios eh, y etiqueten a alguien más si es que saben qué signo es pues por ahí por favor pónganlo en la etiqueta eh, y ahora sí Facundo ¿dónde te podemos encontrar? Nos pueden encontrar uh, en Facebook como Centro Holístico CAFA. Este, como siempre lo digo, programa tras programa, yo soy la cara de un gran equipo. entonces eh, Así nos pueden encontrar, como Centro Holístico CAFA. Este, en, en WhatsApp nos pueden encontrar con el pues 52, para los que no son, de nuestro, no son de México, y a los nacionales, 81 2005 1576 en WhatsApp. Este, estamos con gusto para atenderlos. Este, tratamos de en el mismo ratito contestarles y si no nos tardamos, es pues por, por la chamba que, que se nos viene, sobre todo después de estos programas tan atinados que hacen, este. pero siempre estamos buscando el bienestar de nuestros pacientes, no, no buscamos tanto hacer dinero, sino no haríamos tantas ofertas. <risa> Pues ahí está. Este, ahora sí, vámonos con Leo, por favor. Ahí este, con, pónganos en los comentarios corazones, escriban corazones ahí, este, con las imágenes, pónganos ahí corazones. Este, vamos con Leo, este, y que también, bueno, pues en julio eh, inicia Leo también. El 21 de julio, 22 de julio, 2 de julio. Sí. A, casi a la medianoche. Bueno, hoy, hoy empezamos con el signo de cáncer a las 22.50 por ahí de la noche. Entra hoy la luna nueva y la luna llena este, viene acompañada con, con la próxima entrada, Leo, unos días. Leo ahorita mmm, está ahorita en una pelea, en una pelea. Interna. No, y digo ¿por interna, porque tiene que adaptarse a que el león ya no pisa con, su, con la pata pesada que tiene, ¿no? es el rey de la selva tiene que ahora empezar a dar, a repartir su poder para poder evolucionar, tiene que ser un, un líder que evoluciona, un líder que saca lo mejor de todos los demás para poderse elevar y decir, este es mi equipo. Sí. Entonces, lo que es la pelea que está teniendo Leo en estos momentos. Vienen muchos contactos con los extranjeros, por cierto. Vienen muchos... Este, muchos... Muchos vis, vislumbra mucho reconocimiento para el día de sus cumpleaños a los que empiezan con, con su signo de Leo a finales de, a finales de julio. Pero sobre todo... Leo llega sin darse cuenta, ahorita está con, emberrinchado, pero no se está dando cuenta de todo el apapacho que está recibiendo de todos los demás hijos, de su clan, de sus amigos, de su pareja, o de su prospecto de pareja, en caso que tenga, de sus hijos. Está empezando a recibir muchas muestras de cariño y está recibiendo muchas muestras de reconocimiento, que es lo que está obligando a Leo a que se diversifique, que que empiece a mostrar que es un líder que sabe repartir el poder. Los líderes ahora ya no son los líderes verticales que teníamos conocimiento de, 2000 años, 300, de 2.300 años para atrás. No, ahora los líderes son, a partir de hace 70, 80 años, horizontales. ¿sí? Porque si no se les llama dictadores. Cambia mucho la palabra, ¿verdad? Entonces, el líder empieza con su profesión, empieza a su manera, empieza sus límites, empieza su familia, ¿sí? empieza a diseminar los conflictos que empiezan a surgir, empieza la fuerza materna que trae este mes a permear toda su visión. Entonces, el león se convierte ahora en la leona que protege a su madre. Y como tal, es una felina. Muy cariñosa. Aprovechen a los demás signos, aprovechen, porque un Leo como el que se nos está pintando ahorita no lo vamos a ver hasta de los Bueno, pues ahí está eh, la información para, para los Leo. La Leo. Siento? Sí, totalmente. Leo, la sugerencia eh, y la invitación de Los Ángeles para ti es. Viene este mes de julio cargado de abundancia, celebración, creatividad, entretenimiento, reuniones. Y eh, viene una alegría que no es nada más así como de esa alegría pasajera, sino es esta alegría duradera y que va a poder ser compartida con todos los que te eh, rodean. Asociaciones, proyectos eh, importantes e inclusive hasta eh, el nacimiento de nuevos proyectos o el nacimiento de eh, bebés también eh, para los Leo eh, por ahí vienen eh, como este este cambio y esta transición eh, que eh, pues es, es importante para ti todos, ahorita estamos en, esta, en este momento viéndonos muy maternales, eh, entonces con la energía de cáncer y eh, bueno pues a ti te lleva a eh, realmente evaluar eh, lo que tú requieres para este momento. Entonces vienen cosas muy positivas para ti Leo, tómalas, es tu tiempo y eh, manifestación, los ángeles te hablan sobre manifestar lo que eh, está en tu interior, Observ Observa eh, que si lo que estás recibiendo en este momento no te está gustando, entonces hay que evaluar nuestras creencias, hay que evaluar lo que estamos eh, tomando como decisiones, hacia dónde nos estamos dirigiendo y aquí te dicen, evalúa lo que estás eh, tratando de hacer porque ahí hay como, como ese, esa clave para poderlo cambiar porque son esos miedos que todavía eh, no has terminado de soltar, Leo.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 viene súper súper bien este para ti en este momento todo este optimismo de todas estas esperanzas por ahí Gaby Flores ya me puso una carita Gaby eres ¿Eres Leo, Gaby? Platícame, este, cuéntame ahí, porque esa carita? <ríe> Soraya dice que llegó justo a tiempo, Araceli Cerda, eh, Grifaldo, gracias por los corazones, Luna Barrete, gracias, gracias por los corazones, Beli, eh, un beso y un abrazo. Y este bueno, pues ahora sí, vamos a cerrar ya este con Sagitario, a ver quién es del signo Sagitario por acá que nos estaba esperando. Sí, dice Gai Flores, es Leo. <risas> ah, bueno, pues ya tiene su... Ya empiezan, ya deben de pensar a, a evaluar cómo dejar de ser leones para ser leones. <risas> de hecho, viene, viene un, un empoderamiento femenino muy fuerte. Digo, empieza con el mes de julio. Este, y empieza un, un empoderamiento muy fuerte. Estoy hasta el próximo año, 2023. No, no visualizo muy bien si sí hasta el 24 pero el 2023 viene un empoderamiento femenino mucho muy fuerte muy claro. muy fuerte claro. Sagitario Sagitario ahorita está pasando un momento difícil porque está enfrentando sus miedos está enfrentando los miedos del conflicto con sus clanes con sus asociaciones con todo lo que le rodea eh, Sagitario están eh, ahora sí que el que el entrenador de dioses del Olimpo está apuntando la flecha, y ya no sabe ni para dónde. Pero, pero está protegido, está protegido. Todas las, todas las, todo el amor que se le está demostrando en este momento a, a Sagitario en medio de esta tormenta lo, lo está manteniendo de pie. No te preocupes, Sagitario, todo va a estar bien, todo va a salir bien, ¿sí? todo se va a solucionar. Nada más procura que cuando tengas que levantar la voz, tengas todos los perros de la burra que tengas más cerquita en la mano. ¿Sí? Porque para ti, la frase de este mes va a ser, yo soy porque sé. Yo soy porque sé, no porque tengo los perros, las perros de la burra en la mano porque sí sé? porque estoy pensando porque todos estos conflictos que estoy teniendo todos estos enfrentamientos que estoy teniendo me están abriendo el panorama con quién cuento en realidad con qué armas voy a aportar de aquí al próximo, al resto del año con qué herramientas voy a poder trabajar con quién cuento en realidad vas a cambiar amistades en algunos casos en más extremos vas a cambiar de familia este pero cuida mucho a tus hermanos. El conflicto con los hermanos es el que más debes de cuidar en este momento. ¿Por qué? Porque son el enlace con tu ancestro. Son el enlace con tu futuro. Entonces, cuida mucho los, los, los conflictos con tus, con tus hermanos. Este, a partir de, de la luna llena, de mediados de, de mes, viene mucho cierre de negocios. Muy buena época de negocio que viene, vas, van a es cuando van a empezar a cambiar las cosas para, para, para Sagitario. Le van a decir, ah, estaban negras por esto, ah, ok, ya te entendí. Ah, bueno, para que sepas con quién cuentas. Entonces, ánimo, ánimo, todavía faltan unos 15 días de, de trancazos. En la cuestión sentimental, de tripas corazón de tripas corazón, porque como eres fuego, las pasiones llegan Entonces, ten cuidado, ten cuidado con lo que, con lo, donde volteas, donde dejas tus sentimientos. Mm, cuídense, Sagitario, cuídense de resfriados, cuídense de golpes que inflamen alguna parte del cuerpo, que les hagan moretón, cuiden mucho eso, la, la, el surco de la del surco de la sangre en un golpe. Cuiden mucho eso, pero sobre todo cuiden los enojos. Cuiden mucho la forma en que se enojan, con quien se enojan, y cuiden más enojarse con sus alumnos. Bueno, a ver, Sagitario, aquí va para ti. Eh, la sugerencia y la limitación de Los Ángeles es... Sé compasivo, compasiva, habla con integridad, no seas tan autoritario y date cuenta que esta parte de integridad te va a llevar a poder recibir... Eh, Cosas más positivas. Eh, recuerda que tú tienes una fuerza interior y que esta se va a dar si tú eres disciplinada, disciplinado con el control de tus emociones. Si sabes lidiar, mover esta parte de, de, de tus emociones, vas a poder eh, salir muy bien, librado de todas las situaciones que se te presenten. Eh, las preocupaciones del pasado también dicen que es importante que... Eh, las dejes eh, y que si no puedes eh, todavía sanar esas situaciones del pasado que acudas como, como sugerencia con alguien que pueda ayudarte a liberar todas esas emociones que están atoradas ahí del pasado. Eh, por ahí van a llegar personas que van a brindarte ese apoyo, esa ayuda incondicional. Tómala, no dudes, esas personas que se están presentando a ti es, son enviadas por, por los ángeles y eh, busca, busca ese estado de paz, busca esa sensación de poder estar en equilibrio contigo. Recuerda que este, eres poderosa, poderoso, pero eh, es importante también dejarte guiar, eh, no nada más es lo tuyo, sino que también es como el aprender a abrirte a todas estas energías que están por ahí ya este, llegando hacia ti. Límpiate, limpia tu vibra, eh, limpia tu energía, limpia tu espacio. Eh, justo en esta luna que, que estamos viviendo es importante que hagas una limpieza, que prendas un saumerio este, por ahí con hojitas de, de olivo, este que es lo que veo, lavanda, este, colócale un poquito de de Romero y este hace esta limpieza en tus espacios, en tus lugares, en los rincones de, de tu hogar sagitario. Esto te va a ayudar eh, también a, a que puedas como liberar esas tensiones que están todavía por ahí atoradas y los ángeles también te dicen yo soy el ángel que te aconseja tomar esa resolución tan postergada. Deja de pensar. Y haz lo que tu corazón te está pidiendo. Anímate, por favor, a vivir con mucha pasión y entusiasmo. No vivas desde esta parte de estar triste, agobiado, sino con mucha pasión y entusiasmo por todo lo que estás haciendo y entregando al mundo, eh, Sagitario. Y es así como llegamos al final de todos nuestros horóscopos. Espero que eh, les sean de mucha contribución a todos ustedes, que tomen nota eh, y que, bueno, pues por ahí recuerden que si lo ven en el canal de YouTube, pues eh, envíen y compartan este video a más personas. Facundo, nos despedimos. Nos despedimos. Muchas gracias por su atención. No sin antes recordarles que... Julio viene muy movido, a partir del día 5 empiezan los desafíos porque entra Marte y a partir de la, de, bueno entra Marte en Tauro, entonces activa mucho los desafíos, las competencias y a partir del día 13 con la luna llena entra en Capricornio, entonces entra mucha actividad de la mente con Mercurio y con Urano, este, viene buena comunicación, aprovechenla, vienen buenas relaciones, aprovechenlas, viene un cambio muy, muy agradable que vamos a tener. Aprovechen porque es la última oportunidad que tenemos para cerrar bien un año, porque todavía vienen dos eclipses más. ¿Hm? Pues, aguas Pues ahí están. Y le recordamos la oferta. Signos de agua y signos de fuego, ¿verdad? Sí. Signos de fuego, 50% de descuento. En lecturas, numerología, cartas. Escojan. Escojan es nada, ahorita que no me regañen. Porque, oye, también lo dijimos, o sea, que es, este, es, eh, por ahí había escuchado que numerología ahorita julio es cuatro, ¿no? Es energía cuatro, ¿o no? Sí, sí, es cuatro. Es, es un año seis, es un mes siete, lo sumas es un trece, es un mes cuatro. Volvemos a lo mismo, es un mes que te obliga a cambiar tu forma de pensar, que es el común denominador que encontramos en todos los signos, salvo acuario. Pero en todos los signos es el común denominador. Uh -huh. Todos están en transformación. Ahí está. Bueno, pues adelante, adelante con todo esta, este cambio y esta transformación. Y eh, gracias a todos los que estuvieron y se mantuvieron conectados, mantuvieron conectados con nosotros. Gracias. Y eh, nos estamos viendo el mañana en meditación. Mañana tenemos meditación a las 7 de la noche. Por favor, no te lo pierdas. Meditación con los ángeles. Y eh, tenemos también el día jueves mensajes de oráculo y de tarot. Y que bueno, pues ya estamos ahí. Sí, el jueves estamos como cerrando mes. Este, y ahí, mira, ya se está formando Facundo para su, su mensaje. Claro, Facundo, con todo gusto. Hasta y... nosotros necesitamos que nos vean la carta. Sí, estamos que también nos jalen las orejas y que nos hagan ver. Gracias, gracias por estar eh, presentes. Les envío bendiciones. Deseo que un ángel los lleve siempre bajo sus alas. Los cuide, los bendiga, los proteja, los llene de amor, de confianza, de sabiduría, de iluminación. Y pido que su hogar. Este plagado lleno de ángeles que los llene de armonía, de salud, de sanación, de prosperidad. Eh, mucha luz Facundo para ti en este, en este momento, en esta transición, en esta transformación que estás llevando. Te, te doy un abrazo. Y, este, y bueno, pues nos estamos viendo este, el día de mañana en nuestra meditación. Chicos, chicas, por favor no se la pierdan. Nos vemos mañana en meditación a las 7 de la noche. Nos vemos. Hasta la próxima. Hacen mal para que me inviten. <ríe> sí. Nos estamos viendo. Bye bye.